Checa, ¿qué, ¿qué tenemos para hoy? Oh, Margaret? ¿Qué tenemos para hoy, señores? Tenemos una farándula bien calentica aquí. Ustedes... conocen? tal? Eh, farándula de la chaque. ¿Qué tal? a tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hey, sí, la no. ex de Mozart. Ah, ok, ya sí. Porque cuando me dicen sí. que Alexandra no, No, la, no. Ay, la, la ex, ex de, Mozart. Dicen, es de Mozart. Ah, sí, sí. Es Yo fuera de de ahí y me para. pongo en Instagram, la ex de Mozart. Ay, sí. ay, ay. ¿Cuántos seguidores sigue o sea, ella? Solamente así que les reconocen, señor. Ricardo, que los seguidores ya te maten. Pues, sí. <risa> <risa> no, no, es de la ya Kim bien. Kardashian. la aquí? Dominicana. Sí. sí, mi amor. Bien, Tenemos con que... Con su super amigo, tiene un super amigo ella. ¿Cuál? Uno que ahí anda agarrado de mano para todos lados. ¿no? no, pero eso es que supuestamente es su pareja. No, es un super amigo. Eh, bueno, ya bueno, no tiene pareja según ella. Es un amiguito de ella. Bueno, okay. señores, eh, tenemos que Alessandra en el concierto de La Menasti uh -huh. Señores, uh -huh. las, eh, la incon... En fue? Ok, fue en el Urban Fest. Eh, de, de, ah, de, de, bueno, ahí le encontraron, señores, este 18 de noviembre, hey. eh, agarrada de Mira. mano con un... hombre. Oh, ¿Ese no es el tipo de WhatsApp? El moreno <risa> del WhatsApp, señores. El moreno del WhatsApp, parece, sí, el moreno este del WhatsApp. Este podría ser su nueva pareja durante el concierto que, que hubo ahí, o sea, en, el, en la Gran Arena del Cibao. Su presencia en el concierto junto con este alto hombre de piel negra, señores, ey, le gustan los morenitos, ey, quien no llevaba se... gafas negras y un, hasta, míralo ahí, un sombrerito rosado, no un rosado. <risa> fue captada y difundida en las redes sociales. Esto fue un boom, siendo esto uno de los temas más eh, comentados del fin de semana en las redes sociales, en Instagram. Eh, Alessandra fue pareja del artista Urbano Muse La Para, como ya dijimos, cuyo rompimiento también fue unas... De las más explosivas noticias de de este año, señores. Bueno, miren, ese gorrito está medio raro. ¿no? Sí, pero él no se ve tan femenino, ¿no? Sí. De que pasé. Pero... Es no, no, no. O sea, que dicen de que no, que ese es un homosexual, amigo de ella. No, mm. yo no lo veo así, ¿no? Mira, ¿Eh? yo te voy a decir la verdad, yo en mi opinión. Es americano, como, como que se crió para allá y tiene ese flow. Pero ella, ella tiene derecho, ya. No. Claro, claro. Mira, pero claro. yo viéndolo de verdad, de verdad, tiene como un flow de. De, de, de fashionista. Sí, como fashionista. O sea, fashionista. un gorrito así, como está como... Puede ser que sí, para ella llamar la atención también se agarraron de la mano, para... como las amiguitas. Un amigo, no está dura y así. Está como raro, el tipo de moreno de whatsapp. Yo no sé qué se parece el tipo de moreno, sí, de moreno más, whatsapp. Sí, si por un gorro sí, sí, una sí, verde. Una toalla verde. Una toalla verde. Ahí la me falta la toalla, el tipo. Viene igualito el moreno de whatsapp. No, ya pero ella cara. había dicho en una noticia, eh, o sea, en una entrevista que ella iba a durar un tiempo bien largo mm. para poder tener pareja. O sea, porque ella no está en necesidad de tener pareja uh -huh. ahora, ella quiere estar sola, uh -huh. quiere darse su tiempo y quiere estar soltera porque encontró, okay. después que se dejó de Mozart encontró que la libertad y estar soltera eh, como que le combino está a ella, supera, tú sabes, muchas mora. propuestas. Claro. Le combino a ella, aparte también que está viviendo no, está su más vida pega. más feliz. No, no, no a pega pega. de pegar. Después de eso, estamos sí. más pegar. Sí. Que, que, que diga que primera mujer en la vida que le aproveche el divorcio. Que le aproveche el sí. divorcio. Así no, mismo estamos no, a pegar. Y tiene también... O, oye, un rating fuerte. Sí, sí. Ay, ay, ay, Está la vendiendo ropa también. Que... ahora que si ella, un, por ejemplo, si ella ahora va a estar con una pareja, uno está eh, esperando. Eh, esperando, eso es que, lo último. ¿Cuál es el sustituto? Pero si ese tipo. Si sí, es en el país ese día, No, eh. no, sí, no tipo. creo que sea ese. Ese gorrito como que está... Como no, no, no es ese. Porque ella tiene que buscarse uno que supere a los... Sí. Hombre. O sea, tú no lo ves... Y ese tú no lo ves que supere. No, no, no. no solo es un tranquilo. Uh -huh. Tal vez son amiguitos Yo y... lo y pasa algo en una amiguita no. porque se le nota que es una amiguita una amiguita amiguito, también. una amiguita no, bueno, eh, eh, yo, no, yo lo que no lo que no creo es como que ella sabiendo una persona que se cuida mucho va a estar tan rápido publicando eh, no no posible, eso es una amiguita agarrado de mano mm. así ¿sabes? no pero ah. ella tiene su derecho también a hacer su vida Digo, cuando, también, cuando, claro, cuando ella quiera cuando ella quiera porque ya. Sí. Porque Mozart estaba cuidando y haciendo de todo no, en las redes sociales Ni dos meses duró eso. Una película está haciendo eso. Se desesperó, Mozart. ¿Vos <risa> se desesperó? Sí, como que se desesperó. Bueno, hasta <risa> boda e hijo Por ahí man? vienen sí, también. Todo, no, rapidísimo, mi a Millón, ¿eh? Ay, Dios mío. Mi... Ay, que imagínate tú, que esas mujeres la ponen. Pero le dio fama a la única mujer que el divorcio. Sí, el divorcio le dio fama ahora. Si ese es su pareja. Si es la pareja, yo lo dudo, porque está como floquito y crazy. Yo no creo, creo que ya está para más de ahí. O el tipo no, o es está, raro, pero, pero, o muy, Flo Kiko. pero muy más para allá tiene que estar ella. Sí, ¿no? O el tipo es. ¿eh? Del lado sur, como dice, como dice Fashionista, se le nota. O como que... El tipo de, de, de estilo Kiko y que no le importa nada, que no no es un, no, un un ratatá rata Y se pone cuestión, no, no, pero tipo yo, de creo, ropa. yo creo que a mí amiguita. Estilo ¿sí? neoyorquino de esa gente que, sí, que sí, viste. No importa nada. No, nada. estilo Kiko y que anda como una loquera encima y un flow. <risa> con, vale, con la pampa para, y y la y y para y él, Sí, pero él no la lleva, la pampa para prender. Porque sí. Kiko ya estaba como unos salto la guita. No, no, no, porque si Kiko la agarra después, fue la barriga, ven acá, va la ven Bien, tú eres mía aquí, aquí. Bueno, es un flow raro para mí. Yo no, yo no, no miro eso, no. ¿Y ¿Cómo te gusta el nombre, Che, el, elegante. Lo que va forma nueva? Elegante, de, formal, de nueva formal, forma. formal. Sí, formal, sí, pa' la pampa, para oye, la che. Formal, saco y corbata, yo. No, no, no, no, no me gusta con un flow de pantalón en el piso ni nada de eso, tiene, nada, nada. Porque ahora es que la pampa que está pegada, ustedes, los lo, lo heavy que se ven ahora, son tipos jodecabello. Y a, a mí me importa la pampa. Con el cabello, con el cabello ostentoso, mira. Mira, le sabe como estar. Mira, mira, mira, oye, a ella le gustan los hombres Uh -huh. Formal, camisita, su saco. No, bien. hasta con su vetecito. Sí, varonil, varonil. Elegante, varonil. Tú ¿tú pero no, no con la pampara prendida, como tú la quieres poner. <risa> que se andaba Eso con que la pampara la prendida vendida vendida con ahí. ese gorro rosado, no, señor. Y con urbano, no. <risa> ya y ya no y dedica, Atención, lo pues, urbano, pues, te no tire para allá. Alessandra y, y Kiko juntos. Ya, se muere. Oye, Cherry, oye, Cherry. El Cherry se muere a los foques. El Cherry dije con Alessandra, dije juntos <risa> El <risa> Cherry. No me quiero imaginar que seguro andaba hasta con la media aquí Ah, pero mira, <ríe> la y la media. tipa esa de, de la Kardashian, la que era de... Anda con, con Scope. Que Ajá, ¿sí tiene yo? un parecido yo ese Y sí, ese tipo tiene estilo. un flow a lo loco, ¿eh? Porque también... es La Kardashian. La sí... sí. Pero un sí, flow. La... Yo, yo, esperemos que vieran una, una foto ahí de. de, de Kylie de... Jenner, que Ajá, tiene Kylie su Jenner, pareja. Con su pareja y el tipo. Anda con unos peinados como moñitos. ¿Tú te acuerdas de la película de, de, de, de tipo que tenía los bobos en, en, en los moños? ¿Tú te acuerdas de la película? No, ya. ya. Que, que, que que que tú te uno se cansa de verla. ¿Eh? Uno ¿Tú no se cansa de verla, esa película. <risa>